Varios son los sectores de esta ciudad los que han denunciado la deficiencia del servicio de agua potable, entre los que podemos citar Vista al Valle, El Cirolillo, Santa Ana, entre otros. Al cuestionar al encargado provincial Duarte, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcatarillados y Napa con asiento en esa ciudad, dijo se debe a averías de dos equipos. El problema existente está en que tenemos dos equipos fuera de servicio. Eh, Realmente hay uno que es la bomba, la bomba del de, de motor, que es la que succiona el agua, la que entonces hace que genere, el motor hace que genere la bomba y la bomba que succione el agua. Y la otra el otro equipo es el panel de control, o sea, el panel que le manda la electricidad. Ese tipo de motor es muy certificado. Entonces, eh, es un panel que tiene que estar hasta abajo de aire acondicionado, porque si se baja mucho la temperatura, se dispara y se apagan los motores. Aseguró que son cientos los litros de agua por segundo que no se reciben afirmó que trabajará para arreglar la avería en el menor tiempo posible. Que posiblemente nos resuelva porque tenemos una deficiencia de 120 litros por segundo que no, no nos está llegando a la planta. Y eso ha traído como consecuencia que hemos tenido que so, so, sectorizar los, eh, la, la, la parte de, de, de San Francisco. O sea, tenemos que demandarle dos días a un sector y dos días a otro para ver si así puede llegar un poquito más de agua porque entonces ya ven que la, el que, el que, la queja de las personas es que nada más llega 15 minutos, que una vez se va el agua, entonces por eso es pues lo que hacemos es que como hay poca agua, entonces le damos los sectores y así tratamos de, en lo que se resuelve el problema, tratamos de por lo menos suministrar en que sea agua necesaria. Giovanni Cordero, NDN, su noticiero de la